Buenos días a todos. Eh, ¿Me escuchan y me ven? Okay. Buenos días, muchas gracias por haber aceptado participar y unirse a este seminario en el cual conoceremos cuál es el estado de salud del sistema recifal mesoamericano también conocido como SAM por su acrónimo en español. Este seminario es presentado por la Earth Journalism Network de Internews y la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. Permítame presentarme, soy Lucy Calderón, periodista guatemalteca, editora del proyecto de reportajes sobre la sobre el Arrecife Mesoamericano, que el año pasado lanzó la Earth Journalism Network, o EJN en inglés, y cuyo objetivo era apoyar a los periodistas de la región mesoamericana para que pudieran reportear y dar a conocer qué es el SAM. Parte de este proyecto también es la presentación de este seminario para apoyar a la iniciativa Recifres Saludables en dar a conocer los resultados del reporte de salud de la Recife. La iniciativa Recifres Saludables eh, integra a más de 70 organizaciones que estudian cuantitativamente la salud de la Recife y ofrecen eh, resultados basados en ciencia para sugerir la mejor eh, gestión del ecosistema. La dinámica de este seminario es que vamos a escuchar primero a Melina Soto, que es la coordinadora para México de esta iniciativa. Posteriormente tendré la oportunidad de compartir con ustedes en qué consistió el proyecto de reportajes. Y por último, daremos a, eh, vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes nos hagan a favor de enviarnos por... Por el chat. Y les agradeceremos que puedan incluir a quien le hacen la pregunta. Antes de darle paso a, a Melina, quiero contarles un poquito acerca de ella. Melina eh, tiene una maestría en biología marina por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado trabajando en programas de restauración de arrecifes de coral del Instituto Nacional de Pesca en Quintana Roo y ha colaborado con el programa de liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano un programa dinámico y de desarrollo de capacidades que lidera el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Durante los últimos 15 años, Melina ha estado involucrada en proyectos de investigación y conservación, desde temas de calidad del agua, ecotoxicología, hasta monitoreo y restauración de arrecifes coralinos. Es un gusto presentarles y dejar con ustedes a Melina para que nos eh, cuente acerca del último reporte de salud del SAM. Bienvenida Melina. Muchísimas gracias por la introducción Lucy, este pues vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona, ¿funciona? ¿ven mi, ¿ven mi pantalla? Exacto, perfecto. Sí, bueno, pues les, les doy entonces la bienvenida. Ya vi que algunos de, de los participantes eh, fueron al lanzamiento en México. Entonces, pues, espero decir cosas nuevas o que por lo menos puedan hacer otras preguntas. Este, Entonces, pues, bienvenidos a esta presentación sobre el último reporte de, de salud del sistema Arecifal Mesoamericano eh, de los socios de la iniciativa Arecifes Saludables para gente saludable. Um, ay, ¿Y cómo le doy next? Este, entonces, un pequeño, eh, nada más, eh, una pequeña introducción para recordar que el sistema arrecifal Mesoamericano es esta eh, bioregión que es compartida por los cuatro países de México, Belice, Guatemala y Honduras, eh, y es una ecoregión que. Eh, agrupa arrecifes de coral, manglares, pastizales marinos, etcétera, sobre más de mil kilómetros de costa y de los cuales más de dos y medio millones de personas dependemos eh, directamente. Eh, estos ecosistemas nos proveen eh, importantes servicios ecosistémicos como por ejemplo eh, la pesca, pero también eh, representan un atractivo turístico y nada más como ejemplo pues eh, nada más en Quintana Roo eh, se generan eh, billones de dólares al año por, por esta actividad, ¿no? entonces la importancia de esta región, pues fue reconocida desde hace ya mucho tiempo eh, por los cuatro países y en el 97 eh, a través de los acuerdos de Tulum, México, Belice, Guatemala y Honduras se comprometieron en conservar este ecosistema, esta ecoregión y en eh, promover el desarrollo sostenible. Entonces a raíz de eso pues nacieron eh, numerosas iniciativas, se decretaron numerosas áreas marinas protegidas, muchas de, muchas de nuestras áreas protegidas de la región fueron decretadas eh, de 98 para y después, este, y también se creó un fondo eh, ambiental regional, ¿no? el fondo SAM que, que pues muchos de, de nosotros eh, conocemos y entonces eh, pues a los eh, poquitos años, eh, en el 2004, eh, pues ya nació surgió la necesidad de de evaluar cómo iban estas iniciativas de conservación y la salud del arrecife para ver si eh, mejoraba esta salud o empeoraba y cómo iban eh, los eh, impactos de estas eh, iniciativas de conservación y protección. Y entonces es así como pues, nació eh, la iniciativa arrecifes Saludables y como bien dijo Lucy al principio, pues este, lo que hacemos básicamente es eh, generar información científica gracias a, a monitoreos eh, de protocolos estandarizados, eh, generamos una base de, dat de datos eh, con base a la cual eh, producimos reportes como este, en los cuales incluymo, incluimos eh, recomendaciones para el, el manejo, etcétera, para mejorar esta salud del Arecife. También eh, publicamos informes de avances e intentamos, eh, lo más que podamos, hacer una, eh, un uso efectivo de todos los medios de comunicación para intentar alcanzar eh, pues, al mayor público posible. Entonces, como bien dijo Lucy, pues al principio en el 2004 eran seis socios de la iniciativa y hoy en día somos 73 organizaciones de la sociedad civil, academia y agencias de gobiernos y un poquito de sector privado de los cuatro países que trabajan juntos para este, hacer monitoreos, monitoreos colaborativos, significa que eh, estas organizaciones participan activamente a los monitoreos de los eh, sitios que se reportan eh, en los reportes, sin porque lo hacemos en la misma temporada en los, mismo, en los cuatro países y utilizamos eh, la metodología agra o eh, sus, vari sus variaciones eh, muy similares. Para poder hacerlo de manera efectiva también eh, ofrecemos capacitaciones regulares y ya a la fecha ya hemos capacitado a más de 250 monitores y 16 entrenadores de monitores para seguir con ese fortalecimiento de capacidades. Se generan entonces estos datos y es bien importante para nosotros eh, que estén eh, libremente accesibles, son todos open access en nuestra página internet y eh, tenemos un explorador de datos también que es eh, bastante eh, útil, bastante visual, en, en el cual pues, vaya la redundancia, se pueden meter a explorar un poquito más a fondo eh, los datos, los sitios, las subregiones, los diferentes indicadores, etc. Entonces es de libre acceso en nuestra página y también de libre eh, descarga está nuestro reporte y este reporte 2020 es el sexto eh, reporte que publicamos en estos 12 años de, de monitoreos. Entonces, sin más por el momento, pues eh, básicamente, eh, obviamente con la metodología agra se generan eh, un mundo de informaciones que no podemos estar presentando en los reportes porque si no se nos perdería en este eh, mundo de, de datos y números. Entonces decidimos eh, con los socios, cuando yo, digo nosotros, eh, Siempre es los socios, los socios de la iniciativa arrecife Saludables, ¿ok? Entonces decidimos enfocarnos en cuatro indicadores que eh, representan ¿no? la, la um, funcionalidad de, de un arecife. Y este, entonces van a haber tres eh, indicadores que... ...que estimamos, digamos, positivos, que es la cobertura de coral, la biomasa de peces herbívoros, que son los cirujanos y los peces loros, y la biomasa de peces comerciales, que son los meros y los pargos. Estos les decimos positivos eh, en el sentido de que, pues, entre más alto el número, mejor estado de salud. Y... Eh, en contraparte tenemos la cobertura de macroalgas eh, y ahí en su al revés eh, pues entre más alto su, su número pues me, men, menor la, el índice de salud de la Este Y entonces los dividimos en eh, rangos y les adjudicamos un código de color eh, tipo semáforo para que sea aún más eh, visual y directo de entender. Entonces pues... Estos son los resultados eh, del nuevo reporte, del reporte 2020 del Estado de Salud del Arecife Mesoamericano, eh, pues sí, no tengo muy buenas noticias eh, que compartirles. De los 286 sitios que monitoreamos a lo largo de las costas eh, de México, Belice, Guatemala y Honduras, gracias a la colaboración de 82 eh, monitores y 26 organizaciones, hemos encontrado que el 46% de estos sitios se encuentra en un estado de salud malo, el 16% en un estado crítico, el 29% en un estado regular, el 8% en un buen estado y solamente un 1% en un muy buen estado y eso básicamente eh, se debe a eh, unos sitios en Cozumel y en el sur eh, de Belice. El número de sitios eh, en estado malo y crítico han aumentado. Eh, eso significa eh, que 7 de las 17 subregiones que tenemos divididos el, el sistema arecifar mesoamericano han empeorado. Si vemos un poquito más a detalle eh, por países, les invito a, a usar el explorador de datos ¿eh? y, y, a, y a descargar el, el reporte para, para pues, ver más a fondo y más en detalle. Pero bueno, entonces por, por países, pues en México vemos que hemos monitoreado alrededor de 100 sitios gracias a 28 este, monitores y este, aunque el índice de salud arecifal siga el mismo que la vez pasada, que es el 2.8, en realidad estamos observando ya eh, una disminución de estos eh, eh, indicadores. Y si bien el, la cobertura de coral eh, reportada el, es del 16%, eh, tenemos que tomar cuidado con este dato porque nuestros monitoreos fueron eh, realizados durante el brote de la enfermedad del síndrome blanco. Seguimos con coberturas de macroalgas eh, altas y biomasas de peces comerciales eh, relativamente bajas. Aunque tenemos eh, biomasas de peces eh, herbívoros relativamente este, decentes, si vemos a fondo vemos que sus tallas eh, Nos siguen, tenemos muy pocos peces herbívoros o comerciales de hecho eh, grandes. Eso es el mapa un poquito de, de toda la costa este, y no, no pretendo que lo vean eh, a, a detalle, es, para eso está el explorador de datos, pero lo que resalta es que la, la cobertura de macroalgas es el indicador que es consistentemente malo en todos los sitios y que si quitáramos a Cozumel de nuestra base de datos de México, el índice de salud, eh, bajaría a malo, bajaría de una categoría y bajaría a 2.5. Entonces, eh, de verdad, pues es bastante preocupante la situación de los arecijes eh, continentales, si lo podemos decir así, de Quintana Roo. Belice es el único país que, que observó una mejora, de hecho, en su índice de salud adecifal este año y eso se debe al aumento de su biomasa de peces herbívoros. Ellos tienen eh, los, una protección, eh, una prohibición de pesca de peces herbívoros que va más allá de los loros, de hecho, incluye los cirujanos también, desde el 2009 y desde hace ya tres eh, reportes estamos observando una, eh, consta, un constante aumento de esta biomasa y a la par, es, eh, y es súper interesante, pues una disminución de eh, la cobertura de macroalgas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tenemos eh, dos indicadores que, que evolucionan eh, simultáneamente simultáneamente y es bien interesante. Eh, desafortunadamente su, eh, su biomasa de peces comerciales es, es relativamente baja y observamos como un gradiente de norte a sur eh, en su salud de arecifes y el sur de la barrera de, de, de Belice siendo eh, la, la región, la subregión beliceña con eh, mayor. Eh, Puntuaje de 3.3. Eh, Discúlpeme, el máximo es de 5. O sea, todas estas calificaciones son sobre 5. Ahora, Guatemala. Guatemala, aunque no tiene muchos eh, sitios de, de arrecifes en el Caribe, este, pues eh, fueron 10 eh, sitios gracias a 6 monitores de varias... Eh, eh, organizaciones eh, locales y aunque no tienen muchos eh, arrecifes, la mayoría de estos arrecifes tienen una cobertura de coral realmente buena, con más del 20% eh, de cobertura. No obstante, eh, los indicadores de biomasas de peces, tanto herbívoros como comerciales, están este, críticos y este, se teme pues, un colapso de sus pesquerías. Como ven, tenemos un, eh, solamente 200 gramos por cada 100 metros cuadrados de arecifes de peces comerciales. Y también tenemos eh, coberturas de macroalgas relativamente eh, altas. Guatemala eh, sigue estancado con un 2 de 5. Honduras eh, ha sido la, un poco la sorpresa, digamos, de, de este reporte porque en los últimos años era la zona que, que mejor eh, quizás le iba y desafortunadamente este, al observar una baja de sus biomasas de, de peces, tanto herbívoros como comerciales, su índice de salud arrecifal ha decaído eh, de punto 3, punto entonces pasó de, del 3, eh, de 3, perdón, a 2.5 y ahora califica como regular. Tiene eh, unas coberturas de macroalgas bastante importantes, pero a la par también tienen unas coberturas de coral eh, relativamente buenas. Fueron 73 sitios gracias a la colaboración de 18 monitores. Y si vemos un poquito rápidamente la evolución a lo largo de los años, como les eh, comentaba un poquito, pues en México vemos una disminución constante eh, de estos eh, peces comerciales, eh, una cobertura de coral pues relativamente estancada, o sea no, no ha evolucionado en los últimos años y eso como les comentaba, pues esos son los datos eh, o durante el síndrome blanco eh, y vemos pues un aumento de eh, cobertura de macroalgas. Estamos observando también un aumento de peces herbívoros pero como les comentaba eh, solo de, de biomasa no de tamaños. En Belice, ahí se ve muy bien el aumento de la línea verde, que son los peces herbívoros, y la disminución de la línea café, que son las macroalgas, No van, van a la par. Desafortunadamente, sus biomasas de peces comerciales en los últimos años, aunque parece estable, pues está, está relativamente este, baja. Lo mismo para Guatemala, eh, la, sus biomasas de peces están eh, muy bajas, eh, Ojo, las escalas de los ejes no son las mismas, porque si no, se, no se iban a ver eh, la, las evoluciones. ¿eh? Este, pero bueno, a pesar de eso, cuentan con una buena cobertura de coral, como Honduras, que tiene una muy buena cobertura de coral, a pesar de estas eh, biomasas eh, de peces que, que están bajas y siguen eh, disminuyendo a lo largo de los años. Entonces, esa situación general, eh, nos lleva a que el índice de salud arecifal de toda la región, del sistema arecifal mesoamericano, por primera vez en los 12 años que, que venimos eh, monitoreando eh, estos sitios, disminuye y califica eh, como malo. Eh, habíamos empezado en el 2006 después de los huracanes, después de los eh, efectos de blanqueamiento masivos, etcétera, con una calificación de 2.3 y a lo largo de los años habíamos empezado a notar una mejora. Desafortunadamente este año pues ya no es el caso. ¿A qué se debe? Pues este... Les invito a leer el, el, el reporte, pero básicamente las amenazas son... Eh, pues las mismas de, que venimos eh, reportando y alarmando en los últimos reportes. El calentamiento global, el cambio climático y, y, y dentro del cambio climático, el calentamiento global con el aumento de las temperaturas superficiales del mar. Eh, yo me acuerdo que en la universidad nos decían que no podíamos rebasar los 400 ppm de CO2 en la, en la atmósfera. Y la semana pasada que, que verifiqué en línea ya tenían reportado 414 ppm. Eh, desde el 2015 que venimos monitoreando el blanqueamiento, eh, lo venimos observando ya cada año con afectaciones del 30 a 50%. Obviamente eh, cambia con, con los años y con los sitios, pero estamos observando eh, blanqueamiento en el sistema de cifra mesoamericano consistentemente desde el 2015. Esa es una foto de Roatán en diciembre de, de este año, bueno, del 2019. O sea que pueden ver cómo, cómo los arecifes están eh, siendo gravemente afectados. Y un, aresif, un coral eh, blanqueado, aunque no forzadamente muera, pues va a dejar de crecer, va a dejar de reproducirse de manera efectiva y eso pues se va a traducir en una pérdida de cobertura coralina. Eh, y entonces no confundir con el síndrome blanco, no hay que confundir blanqueamiento y síndrome blanco. Yo sé que los nombres son muy parecidos, pero el síndrome blanco es una enfermedad, eh, a todo parece indicar de origen eh, bacteriana, que afecta a más de 20 especies de, de corales eh, duros de nuestros arrecifes y que se eh, caracteriza, caracteriza por el desprendimiento del tejido del. del del coral dejando al desnudo su esqueleto y este, muriendo a de, eh, con tasas de mortalidad eh, la verdad jamás observadas. Es eh, muy alarmante, eh, aquí en, eh, ha llegado en México en el 2018 y en, eh, para, en menos de seis meses ya había afectado toda la costa y ahorita en el verano del 2019 ya fue observado en la parte norte de Belice, entonces eh, pues es alarmante, es preocupante y tenemos que estar eh, pues muy atentos a esta situación porque eh, especies como los corales cerebros y los corales pilares, eh, en, en especial los corales pilares, están eh, pues enfrentando extinción local y de ahí pues eh, me lleva directamente a la raíz del problema que es pues el crecimiento desenfrenado y este ina y el inadecuado eh, manejo de sus residuos y eso va de sus residuos eh, sólidos, eh, generamos toneladas de plásticos que llegan al mar y que se acaban por desintegrar en microplásticos y eh, se encuentran en los peces y eso ya no son eh, estudios de, de, de otros lados del mundo, esos ya son estudios de, de, de aquí, de Puerto Morelos por ejemplo, pero también de nuestras aguas residuales desafortunadamente en nuestra región Nuestros cuatro países eh, tienen porcentajes de cobertura de drenaje y de eficiencia de tratamiento de las aguas residuales. Eh, deplorables, están eh, muy, muy por debajo de lo deseable y entonces entra al arrecife este, cantidades de eh, nutrientes que van a alimentar estas macroalgas, pero también de bacterias y virus que van a entrenar estas eh, enfermedades virulentas que estamos observando. Entonces, pues es eh, muy preocupante también esta falta eh, de tratamiento adecuado. También entonces necesitamos pues eh, un manejo adecuado de, de, de estas aguas de manera u, urgente para que ya no lleguen estos contaminantes. Eh, al También la pérdida de manglares y pastizales marinos eh, por eh, deforestación nos quita eh, ecosistemas claves y la sobrepesca a, a un, eh, añadido a eso pues nos va a disruptir este ciclos de vida completo de eh, especies de interés comercial. Por ejemplo, acá presentamos el mero del Caribe eh, que ya está en un colapso. Eh, pues, ecológico en muchos sitios, porque eh, pues, pescamos en sus zonas de reproducciones, les quitamos sus, eh, vi, sus zonas de vivero, de crianza, etc. Entonces es muy preocupante eh, también esta ruptura de la conectividad. Pero bueno, no me gusta quedarme con las malas noticias, entonces también quiero presentarles que, este eh, invitarles a, a descubrir eh, pues las iniciativas que están trabajando a favor o en contra de estas amenazas. Tenemos, afortunadamente, en el sistema de CIFAR mesoamericano redes de colaboración. Eh, muy activas, eh, cabe destacar pues estas redes de colaboración sobre eh, el estudio y la restauración de los manglares, pero también sobre la protección de las agregaciones reproductivas de pesca y eh, las zonas de recuperación pesquera, ¿no? Tenemos eh, muchos de nuestros socios que están trabajando arduamente para este... Eh, aumentar este número de zonas protegidas, coordinar eh, su monitoreo de manera regional, así como lo hacemos con los arrecifes, involucrar a las comunidades locales y, eh, como les decía, restaurar hábitats clave. Como hablando de pesquerías sostenibles, pues... Eh, eso, la, la, de, el decreto de zonas de recuperación, este, el uso de mejores este, herramientas o artes de pesca para poder eh, proteger este ciclo de vida de los peces y poder eh, restaurar estas eh, pesquerías para el futuro. Hablando de restauración, también contamos aquí en el SAM eh, numerosas eh, iniciativas exitosas de restauración de arrecifes eh, En los cuatro países hay eh, organizaciones trabajando eh, muy duro con este tema y utilizando numerosas técnicas desde microfragmentación hasta eh, reproducción sexual. Entonces les invito a... Pues acercarse a estas eh, organizaciones, a estos socios para saber más. Y también tenemos esta novedosa iniciativa de eh, seguro paramétrico para eh, restaurar el Arecife una vez que pase un huracán eh, de categoría 4 o 5, si más, no me equivoco, para poder eh, recuperar y restaurar de manera más efectiva eh, los daños que se pudieran haber eh, ocasionado. También buscamos, como les comentaba, el aumento, la proliferación de las macroalgas. Eh, es un problema eh, cada vez mayor debido al aumento de los nutrientes, de la contaminación del agua. Pero el problema es que las macroalgas sobrecrecen eh, el arrecife, compiten por el espacio con los corales y como pueden ver por las fotos, pues les acaban sobrecreciendo y asfixiando. ¿no? Entonces, también buscamos... Eh, restaurar la herbivoría. Entonces ya a, a final del 2019 ya podemos, eh, ya podemos este, establecer que somos la primera región en proteger una, un grupo, una especie este, por su valor ecosistémico. Ya los cuatro países, México, Belice, Guatemala y la parte norte, la parte de las islas de la Bahía de, de Honduras, protegemos a los peces loros. Entonces eso es un eh, gran logro, fue un trabajo arduo de, de numerosas organizaciones locales y vale la pena eh, destacarlas. También hay... Eh, Estudios y iniciativas para eh, restaurar poblaciones de erizos de adema y eh, de los cangrejos rey, que son también unos herbívoros eh, súper eficientes y con un alto valor eh, o potencial, digamos, económico. Entonces hay que seguirle el... el el paso a estas iniciativas y ver cómo, cómo evolucionan, porque pueden resultar eh, súper interesantes para, para contrarrestar el efecto dañino de las, de las macroalgas. Estamos en el 2020. Estamos a 10 años de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible que nuestros cuatro países eh, se comprometieron en alcanzar para el 2030. Y desafortunadamente, si es, escogemos, por ejemplo, los ODS que más nos quizás nos incumben ahorita eh, viendo el sistema arecifal mesoamericano, que es este, el agua limpia, el consumo responsable, la acción climática y la vida acuática, eh, podemos ver muy claramente que nuestros cuatro países eh, pues no van eh, en, al buen ritmo, no, van, eh, no se están tomando iniciativas lo suficientemente eh, fuertes para lograr alcanzar estos eh, objetivos. Entonces, pues necesitamos más... Eh, compromisos de las autoridades para lograr eh, esos eh, objetivos de desarrollo sostenible y eso haciendo cumplir las regulaciones o mejorando las regulaciones a veces tenemos marcos regulatorios muy buenos pero no se logran eh, implementar o hacer cumplir o también en ciertos países necesitamos eh, empujar a mejorar estas eh, regulaciones y pienso eh, en el caso de eh, la, las regulaciones, las leyes de calidad del agua o de pesca sostenible, por ejemplo, necesitamos crear más zonas de recuperación pesquera y eso, eh, pues todo eso gracias a la, al involucramiento en. Eh, del gobierno pero también eh, necesitamos incentivar a la conservación desde el sector privado porque estos retos que estamos enfrentando eh, son tan importantes que la verdad necesitamos el involucramiento de todos los sectores eh, de la sociedad para poder lograrlo, eso es un trabajo eh, urgente y en conjunto que no vamos a lograr si no sumamos esfuerzos. Les agradezco mucho eh, estar eh, pues esta, esta presentes esta mañana. Aquí están eh, nuestros contactos, nuestras redes sociales, etcétera. Y, este, bueno, pues estoy eh, toda suya para preguntas. Muchas gracias, Melina, por esta excelente presentación. Estoy segura que nos van a mandar interesantes preguntas. Mientras eh, llegamos a esa parte, voy a compartir con ustedes. un poco acerca de lo que fue el proyecto de reportaje sobre el arrecife mesoamericano. Pues bien, la Red de Periodismo de la Tierra o Earth Journalism Network eh, de Internews lanzó el año pasado este proyecto en, la, en los cuatro países que abarca el arrecife mesoamericano. Como bien acabamos de aprender, el SAM es la barrera coralina transfronteriza más grande del océano Atlántico. Eh, es refugio de biodiversidad y hogar de cientos de peces, tiburones, tortugas e innumerables tipos de coral. Este vital ecosistema abarca las costas caribeñas de México, Belice, Guatemala y Honduras. Pero tal como nos comentó Melina, está cada vez más amenazado por la contaminación, la sobrepesca, desarrollo costero y turístico desordenado. Además de las enfermedades como el síndrome blanco que están acabando con los corales duros de, de esta situación y con el objetivo de aumentar y mejorar la cobertura noticiosa acerca del SAM, fue que la EJN lanzó este proyecto de reportajes el año pasado, porque también queremos crear conciencia de la importancia que tiene la protección de los arrecifes, no solo para, la, eh, para las comunidades costeras, sino para todos los que habitamos este planeta. El proyecto es apoyado por la Summit Foundation, ¿verdad?, que también tiene como objetivo ayudar a los periodistas a prepararse para dar a conocer los resultados de este reporte, porque es importante que la población conozca cuáles son los efectos de la mala salud del arrecife y ojalá que también los tomadores de, de decisión eh, se interesen por estos temas a través de los reportajes que los periodistas podamos dar a conocer para que tomen acciones basadas en ciencia. Solo para que se den una, una muestrecita de la belleza del SAM. Esta fotografía fue tomada el año pasado en los arrecifes de, de Cozumel. Eh, ¿Cómo es que la, la EJN apoya a los periodistas para que hagan mejor su labor? Pues una de estas maneras es a través de talleres de, de capacitación y lanzamiento de convocatorias para obtener subsidios a través de los cuales puedan hacer sus eh, trabajos de reportería. El año pasado, como parte de este proyecto y junto con la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, se efectuó un primer taller en Cozumel. Este fue dirigido a periodistas de México, Guatemala y Honduras. Fue en junio del año pasado y al final de este eh, taller también se dio a conocer que eh, eh, se otorgarían subsidios, ¿verdad? pequeñas ayudas económicas para las mejores propuestas de reportajes sobre el SAM. El segundo taller de capacitación fue en Belice. Este fue eh, realizado con apoyo de una periodista local, Andrea Polanco, que ha sido ex becaria de otros programas de la EJN. Igual el objetivo fue dar a conocer las amenazas que enfrenta el ecosistema, ¿verdad? Las posibles soluciones y cómo mejorar esa cobertura de historias sobre el SAM y los ecosistemas marino-costeros. Este fue únicamente para periodistas de Belice porque fue en idioma inglés. Aquí otra probadita de la belleza. Muy bien, eh, en estos dos talleres de capacitación dimos a conocer nuestra eh, convocatoria para que mandaran propuestas de, de reportajes y a las mejores propuestas se les otorgó un pequeño subsidio para que realizaran la investigación de campo y publicaran sus reportajes. Se otorgó a 10 reporteros de México y Centroamérica. Eh, en Belice fueron tres los afortunados, aquí están Desiree y Dion eh, durante su trabajo de campo. En México también fueron tres los periodistas afortunados, Adriana Varías, eh, Manuel Castro y Rodolfo Juárez. Ahí vemos a Melina con Manuel. Eh, en Guatemala... También hubo tres periodistas eh, que lograron obtener este subsidio, una de ellas Patricia González, eh, Osvaldo Hernández y Francelia Solano. En Honduras fue únicamente uno el afortunado, Josué Quintana, que lo tenemos acá en su trabajo de campo. Y aquí otra muestrecita de la belleza de, de la Recife. Pues bien, todos los becarios de este proyecto de reportajes publicaron muy interesantes eh, historias sobre el arrecife. Estas historias fueron publicadas en los medios en los que los periodistas trabajan o para los que son reporteros independientes. Y, de, y luego de que se publicaron eh, la versión original en español, en la página de la EJN también publicamos algunos sumarios en inglés y algunos periodistas también tradujeron completamente su historia. Ustedes pueden encontrarlas si visitan la página de la, de la EJN. Ahí van a encontrar todos los reportajes publicados por estos becarios. Y al final de cada sumario en inglés está el enlace a la versión original. También es motivarlos y bueno agradecerles a los periodistas becarios por esas interesantes notas que publicaron, y para motivar a los que nos están escuchando actualmente a que sigamos reportando sobre la salud del arrecife, porque como bien nos comentó Melina, es de, dependen, más de 2 millones de personas dependemos de la prosperidad del arrecife. Si el arrecife no prospera, nuestras vidas tampoco. Los invito también a que lean el reporte de la iniciativa arrecifes Saludables, porque solo al leer el reporte van a poder encontrar estos temas que pueden ustedes seguir dándoles eh, cobertura. Por ejemplo, las pesquerías sostenibles. ¿Qué es una pesquería sostenible? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se mide una pesquería sostenible? ¿Será que tenemos ese tipo de pesquerías en nuestros países? Nos habló mucho Melina de la importancia de los peces herbívoros y su función en el ecosistema. Pero tratemos de llevar una historia para que más gente comprenda su importancia, cómo podemos protegerlos. Otro tema muy interesante es mejorar la cadena de valor de los mariscos. ¿Qué significa una cadena de valor? ¿Cómo, cómo el tener esa cadena de valor puede aportar a la, a la salud del SAM? Otro tema muy importante también es la importancia del control y vigilancia de zonas costeras. ¿Por qué se deben vigilar eh, las zonas costeras? ¿Cuáles son los problemas que hay ahí? ¿Y cómo afecta a, a la salud del ecosistema? también nos hablaron de que son importantes los sitios de agregaciones de reproducción de peces. Entonces, investigar un poco qué significa un sitio de agregación, qué tipos de, qué especies de peces se reproducen en esos sitios, cómo los podemos proteger, ¿verdad? Cuál es el objetivo de que se, se tengan vedas de pesca también, cómo eso contribuye a la salud del sam También algo muy importante que ya nos mostró una foto ahí dramática, ustedes vieron una que una descarga de aguas residuales va directo al mar. O sea, eso es triste y es una triste realidad que va, ocurre en los cuatro países que abarca el SAM. Entonces es un tema al que hay que seguir dándole seguimiento y promoviendo para que los gobernantes ya empiecen a accionar, ¿verdad?, acción climática y empiecen a, a facilitar la infraestructura para tener plantas de tratamiento de aguas residuales. Eh, las áreas de no pesca, ¿qué son las áreas de no pesca? ¿Nuestros países tendrán esas áreas? ¿Qué significa? ¿Quiénes las delimitan? ¿Será solo los científicos? ¿Tendrán que participar los pescadores? Son, son notas bien interesantes que nos van a permitir darle seguimiento al tema del arrecife. Y bien, eh, estas son algunas ideas que, como les menciono, si ustedes leen detenidamente el reporte de salud van a encontrar más. Eh, las recomendaciones es siempre buscar a las fuentes confiables, darle siempre un ángulo humano a la historia, ¿verdad? Ni victimizar a, a los pescadores, ¿verdad? Pero dar a conocer su situación, indicar la solución con el problema y tratar de, eh, de entrevistar a, a todos los involucrados y hacer tratar de también de dar una narrativa diferente y optar por nuevas opciones de, de dar a conocer las historias, videos, infografías, eh, entrevistas, podcasts, o sea, tenemos bastante para poder dar a conocer la situación del SAM y contribuir a que este ecosistema no muera. Eh, hablando de la conectividad de ecosistemas, una foto de los bellos manglares, que es otro ecosistema de vital importancia con el arrecife y al que tenemos muy descuidado y que en los cuatro países está siendo eh, talado, ¿verdad? De forma inmoderada. Es otro tema interesante de investigar. Eh, les agradecemos su atención. Eh, les, los invito a que se mantengan conectados a las redes de la EJN. Aquí están nuestros datos para mayor... E información que puedan necesitar y entonces pasemos a, a contestar sus preguntas. Por favor que se las pueden enviar por el, por el chat para poder empezar a contestarlas. Y, y por favor si a partir de, este, de esta presentación ustedes están motivados que yo creo que sí a escribir más historias sobre el SAM, les vamos a agradecer que igual nos compartan esos enlaces cuando salgan sus historias publicadas para que nosotros podamos ampliar esa ese alcance y darlas a conocer también a través de nuestras redes sociales. Muy bien, entonces eh, vamos a comenzar con la, con la lectura de, de preguntas. Vamos a ver. La primera... Jorge, eh, perdón, Mónica Huerta nos pregunta si existe algún tratado internacional o convención que hayan ratificado México, Honduras, Belice y Guatemala para proteger al SAM. Sí, este, pues como comentaba eh, al principio, eh, en el 97, como margen de, del Día eh, Mundial del Medio Ambiente, eh, los ministros eh, y representantes de medio ambiente de los cuatro países firmaron los acuerdos de Tulum. Los volvieron a ratificar 10 años después, pero eh, desde entonces ya no los han ratificado. Entonces también por eso algunas organizaciones como, como Marfan, como el Fondo Mexicano para Conservación de la Naturaleza, han estado como... Eh, empujando uh, para que se vuelvan a ratificar estos eh, acuerdos de Tulum, donde se plasma eh, muy claramente que se promueve el, el desarrollo sostenible y la protección del sistema de CIFAR mesoamericano. Otro tratado que este está en vigor, ahí sí, más a nivel Caribe, eh, es el convenio de Cartagena. El convenio de Cartagena es... Eh, para las Naciones Unidas, y eh, para, para el capítulo de las, nación, de las Naciones del Caribe y eso es para prevenir la contaminación al mar Caribe. Tiene tres protocolos, eh, uno de ellos es de seguridad, otro es de contra los derames y el tercero es contra la contaminación desde fuentes terrestres al mar. Eh, nuestros cuatro países son firmantes, más, pero, sin embargo, no, eh, no han ratificado este protocolo, eh, a menos eh, Honduras, que lo acaba de hacer el año pasado, y Belice, si, si no estoy mal. Entonces, sí existen eh, convenios internacionales que nos podrían ayudar a eh, fortalecer las iniciativas de conservación en la región pero eh, no, no están ratificadas por nuestros países. Excelente. Gracias, Melina. Otra preguntita eh, de Jorge Rodríguez. Él pregunta, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para la recuperación de las especies herbívoras? Eh, bueno, las, eh, las técnicas que se están utilizando eh, básicamente ahorita es la protección. O sea, por ejemplo, para los eh, peces herbívoros eh, estamos, pues, los cuatro países tienen o prohibiciones de pesca o protecciones especiales de este eh, de estas eh, especies. Entonces, pues con sus eh, conlleva sus problemáticas, como les comentaba, eh, pues de, de implementación y de este, eh, eh, enforcement, le dicen en inglés, eh, me gusta esta palabra de control y vigilancia. Uh -huh. Pero también en el caso de los diademas, de los erizos diademas, hay eh, eh, los, los colegas de Amatela, por ejemplo, en Tela, en Honduras, eh, están trabajando en eh, su reproducción, eh, nuestros colegas en Roatán también lo est están haciendo un proyecto de eh, como casitas de reubicación de, de, de erizos para, para promover pues, su, su herbivoría en Arecifes este, afectados por la proliferación de macroalgas y en Belice y en México estamos trabajando en un proyecto de eh, cangrejo rey con eh, diferentes organizaciones, ahí sí este, involucrando eh, eh, la, los institutos de pesquería, las, las organizaciones de comanejo de las áreas donde se está Implementando. Entonces hacemos una, un proyecto piloto de reproducción de cangrejo rey para eh, sembrar con, eh, cangrejos juveniles a la par de eh, sembrar los corales en los proyectos de eh, restauración coralina porque eh, si bien los eh, la mayoría de estos eh, proyectos de restauración están siendo muy exitosos. Desafortunadamente, la causa número uno de mortalidad de estos fragmentos es eh, el sobrecrecimiento de las macroalgas. Entonces, estamos buscando maneras de, de, de hacer una restauración eh, integral. Gracias, Melina. Eh, voy a unir aquí unas preguntitas que, ¿Sí? que, sí, que tienen... Similar respuesta, por ejemplo, nos preguntan quiénes están trabajando en la red de, de manglares. Eh, Déjenme comentarles que es el, el Fondo mes, mes, el fondo para el Sistema Recifal Mesoamericano, Fondo SAM, o MARFON por sus siglas en inglés, junto con eh, el Smithsonian Institute, liderado por Steve Canti, que es el director del programa Marino Costero. Si ustedes quieren más información sobre ellos, me pueden escribir para que les dé los contactos. Eh, Steve Canty es el promotor de esta red de manglares. Y en la página del Fondo SAM pueden encontrar una nota eh, sobre en qué consiste esta red, eh, que busca, ¿verdad?, que en los cuatro países alineen la, una estrategia para conservación de este vital ecosistema. Um, en cuanto a la red de restauración de arrecifes, también hay una página. Lo mismo, que, sí. ¿Verdad?, ¿Sí? Sí. La página de la red de restauración de Arecifes es www.coralmar.org y ahí están todos sí. los eh, socios de esta, bueno, todos los participantes de esta red. Sí, www.coralmar.org, coralmar.org, exacto. Eh, también me preguntan... Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones para, para los periodistas en cuanto a la cobertura de estos temas? Pues siempre buscar nuevas fuentes, ¿verdad? Y los testimonios de las personas que se están viendo afectadas o beneficiadas con algún proyecto de marino costero. Porque muchas veces nos eh, vamos solo para a contar el, el problema, pero no la solución o no la historia inspiradora de alguien que está haciendo algo y que pueda ser ejemplo a seguir para que otras comunidades costeras empiecen a trabajar en beneficio eh, de la comunidad, ¿verdad? Y por ende del mundo en general, porque toda vez haya manglares y arrecifes, vamos a tener protección contra impactos de huracanes, como bien mencionó Melina, ¿verdad? Y vamos a poder mitigar y adaptarnos al cambio climático. Realmente eh, abordar un tema del SAM también desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible es otro ángulo interesante que no han abordado. O sea, hay que tener mucha creatividad y estar siempre informados para poder da, buscar un nuevo ángulo a nuestras, hasta nuestras notas. Sí, eh, es, un tema, eh, sí y es un tema súper interesante que, que pues ojalá eh, puedan eh, sumarse y, y encontrar maneras creativas porque eh, muchas veces también es quizás frustrante estar dando malas noticias y, y, y en realidad las soluciones y, eh, existen, ¿no? Existen soluciones, sabemos lo que hay que hacer, pero necesitamos que se suman más eh, voluntades de todo tipo eh, a bordo. Entonces ahí está el gran reto de cómo comunicamos de manera efectiva para eh, que, que ese sentimiento de emergencia eh, mueva, en vez de, de, de quizás insensibilizar o decir, bueno, ya es demasiado tarde, ya para qué, ¿no? Entonces ese es su, su reto de ustedes y es, es muy grande. Otra, otra observación y comentario como colega, eh, compañeros periodistas, es que por favor cuando vayamos a actividades como la, presión del, como la presentación del reporte de, de salud de la Recife, nos tomemos el tiempo de leer antes de hacer una transmisión en vivo o a ver si nos enviaron la invitación con tiempo, leamos qué es un arrecife, qué son los corales, para que el día de la presentación de los resultados o de otra actividad que sea relacionada con el SAM, podamos dar información precisa, porque por andar a las carreras decimos cosas que no son, entonces en lugar de apoyar, a informar y motivar a que protejamos el ecosistema, confundimos más a la gente. Y se los digo porque estuve leyendo algunas notas que todo por el ahorita, verdad, por, por no perder la noticia y decir que cumplí con las 10 notas que quizás me dejan, porque esa es la realidad que estamos viendo los periodistas, pero tenemos también que ser éticos y responsables, porque dependiendo de la calidad de la información que nosotros transmitamos, también ahí está basada nuestra credibilidad, nuestra reputación y que nos tomen en cuenta para futuras actividades. Entonces, si no entendemos algo, preguntemos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Mientras nosotros como periodistas entendamos bien el tema, vamos a poder trasladar mejor la información a nuestras audiencias. Pero si por andar en carreras y solo por salir del paso, como decimos aquí en Guatemala, damos la noticia, vamos a estar cometiendo un error, vamos a estar perjudicando porque no vamos a informar, sino a desinformar. Eso se los doy así con mucho respeto y, y por la experiencia, ¿verdad? Entonces... Que tomemos en cuenta eso, siempre hay alguien que sabe y que se va a dar cuenta. Entonces, procuremos hacer bien nuestro trabajo. Eh, otra pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, y que es muy importante por el tema, eh, uno de los temas de las amenazas que tiene el SAM. Nos preguntan, eh, ¿cuáles son las actividades de producción agrícola convencionales que están influyendo en afectar la salud del, del SAM? Este, sí, perdón, me enfoqué mucho en eh, las aguas residuales porque es eh, uno de, de los temas eh, principales y que debe, que está... Eh, debido a, al crecimiento eh, desenfrenado de, de manera general en toda nuestra región. Pero sí, exact, eh, de manera general eh, también viene a sumarse eh, las actividades agropecuarias eh, a este tema de contaminación del agua. El uso de agroquímicos y fertilizantes, eh, pues desafortunadamente acaba... Eh, estos compuestos, estos químicos acaban siempre eh, eventualmente en el mar y estos mismos compuestos le vienen a, a añadir, digamos, a esta carga eh, de nitratos, nitritos, fosfatos, potasio, etcétera, que, que, que llega a, al mar, además de los, este, de los demás eh, ...químicos que puedan tener eh, un efecto ecotoxicológico en eh, los ciclos de reproducción de muchos peces e eh, invertebrados. Entonces, también, claro, eso viene eh, teniendo un efecto... Eh, vi por ahí eh, otro comentario que era el campo de golf, etcétera, viene uh -huh. lo mismo. O sea, no tenemos eh, un eh, monitoreo específico de, las, eh, de los campos de golf, etcétera pero es lo mismo, o sea, van a usar eh, fertilizantes, pesticidas, etcétera, los cuales van a acabar en el mar, los cuales van a acabar en el y teniendo un efecto eh, sobre la proliferación de macroalgas y el aumento de enfermedades. Exacto. Eh, nos pregunta también Juanita Meraz, ¿cómo hacer llegar esta información? Dice 12 años de esfuerzo y ¿cómo hacer para que los tomadores de decisión no la dejen en el olvido? Eh, te comento que durante las presentaciones que la iniciativa recibe saludables para gente saludable hace de este reporte, siempre invita a representantes gubernamentales, ¿verdad?, del Ministerio de Ambiente, para que estén presentes durante, durante la, ahí sí que valga la redundancia, la presentación de los resultados del reporte de salud. También se invita a la prensa. Entonces, creo que es un equipo, un trabajo en conjunto que tenemos que hacer y nosotros, si ya somos periodistas ambientales, que sí nos gusta el tema, que sí. Queremos apoyar de manera, dices, hacer lo que les comentaba, hacer nuestro trabajo con ética, investigar bien sobre el tema para poder hacer las preguntas correctas, obtener las respuestas correctas y, y, e informar y tratar y luchar porque nos den un espacio en nuestro medio, una portada, un doble página para, para un fin de semana, eh, para una portada de la revista dominical porque esa es la manera en que nosotros podemos contribuir a, a que se amplifique la información sobre el SAM. Pero para eso también tenemos que hacer nuestra tarea y estudiar un poquito de la, los, las terminologías que no entendamos y acudir con quienes nos, nos puedan explicar de manera fácil estos temas para que de igual manera nosotros podamos presentarlo al lector, como les mencionaba, a través de infografías, a través de videos, ¿verdad? de audios, pero que verdaderamente informe. Eh, también estoy viendo una más rápidamente, este, también estoy viendo eh, preguntas sobre el síndrome blanco. Ajá. Eh, por el momento el síndrome blanco sigue este, ubicado en México, eh, tanto en la parte continental como en Cozumel. Eh, parece, todo parece indicar que todavía en Banco Chinchoro eh, no está siendo afectado eh, de la misma manera y eh, la parte norte eh, de, de Belice, Holchan, eh, no Holchan, perdón, Bacalar, Chico, por ahí. Este, a la fecha todavía no hay reporte confirmado eh, ni en Honduras ni en Guatemala, porque sé que hubo una noticia hace unas semanas de que ya había llegado en Honduras, no es, este, no fue confirmada esta eh, esta observación eh, es, es un poco difícil el identificar las, las eh, enfermedades de corales desafortunadamente y hoy en día pues nuestros corales están enfrentando numerosas, eh, numerosos frentes de, de presión. Eh, no, Eva, todavía eh, no tenemos un estimado de cuánto ha bajado la cobertura eh, del porcentaje de cobertura eh, total digamos de nuestros arrecifes, pero en junio eh, los socios de la iniciativa volvemos al campo y eso va a ser un, un, un buen punto de, pues, de, de referencia para ver la diferencia entre justo al principio del, del brote y este y pues durante el brote Gracias, Melina. Y la última que Ana Nepote nos pregunta, ¿qué sigue después de este importante esfuerzo periodístico? ¿Si crearemos alguna red de periodistas regionales? Pues la verdad eh, fue una interesante y una grata experiencia trabajar con los 10 colegas de mesoamericanos. Todos compartimos similares experiencias en cuanto a dificultades, verdad de reporteo, de posibilidades de poder ir a, al campo. Entonces, y más los que estamos sumados ahorita en este en este seminario, te agradezco por la por la pregunta. Eh, por plantear, la verdad, por motivarnos, creo que sí sale un buen equipo. De hecho, ya está también la red de periodistas ambientales de México como una plataforma en la que podríamos a la que podríamos un, sumarnos para poder seguir reportando sobre el SAM. Y por supuesto, son bienvenidas todas las ideas. Nos pueden escribir a, lo, a nuestras direcciones eh, electrónicas. Mi correo es l lcalderonpineda.internews.org por si ustedes quieren más detalles de... De, de los proyectos de la EJN y también si quieren más información sobre la red de manglares, de las redes de restauraciones y los invito igualmente a visitar la página de la iniciativa Recifes Saludables para gente saludable porque pueden descargar el reporte de salud que está tanto en idioma inglés como en español y ahí van a poder encontrar más información y más fuentes. Pues les agradezco mucho por, por su tiempo. Y por favor recuerden que si escriben alguna nota basada en esta información, que nos la compartan para reproducirlas y compartirlas también en nuestras redes sociales. Gracias Melina por tu tiempo. También gracias a, a mi colega de Internews, Estefano, que nos apoyó para esta plataforma. Y les agradezco a todos por su tiempo y por su interés en el sistema recifal mesoamericano. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Buen día.